Bienvenidos, eh, la Biblioteca del Congreso Nacional, en su objetivo de informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast Radar BCN, Entrevistas. Elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, con el apoyo de Comunicaciones y Multimedia, para poder configurarlo técnicamente, y poder publicarlo en las redes de la biblioteca en esta oportunidad queremos conversar sobre desafíos económicos en el Chile este año 2022 que es un año que sabemos está lleno de desafíos, está lleno de retos políticos, económicos, de todo tipo hay eh, un gobierno que asume, hay una pandemia aún en eh, proceso, no ha terminado eh, a eso le añadimos una situación internacional producto del conflicto en, en Ucrania con la invasión rusa y, y también una economía local eh, que padece de inflación eh, y eso afecta directamente a todas las familias claramente eh, más otro tipo de eh, escenarios como la convención constitucional, etcétera que hacen de este año un año complejo para conversar sobre estos temas desde la mirada económica y qué es lo que podemos esperar para este año eh, quiero dejar con ustedes a Magdalena Cardemil ella es economista y es investigadora del departamento de estudios publicaciones y extensión y ella conversará con eh, un importante invitado Magdalena por favor efectivamente este año 2022 viene cargado de muchísima incertidumbre para lograr vislumbrar un poco qué se nos viene en el ámbito económico en esta oportunidad tenemos con nosotros a Pablo Parodi economista de la Universidad de Chile radicado en Londres con posgrado en Administración Pública de la London School of Economics. Pablo ha trabajado en la Corporación de Estudios para Latinoamérica, más conocida como CIEPLAN, en la consultora SCL Econometrics de la Ciudad de Santiago y actualmente se desempeña como Senior Economist en la consultora internacional Vivid Economics. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, la primera pregunta que tenemos para ti es... ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos en materia económica en este nuevo gobierno que asume? ¿Y cómo crees que deberían ser enfrentados? Muchas gracias por la introducción, Magdalena. Bueno, eh, gracias a ustedes por la invitación, primero que todo. Y, y creo que, que la pregunta eh, en sí eh, es súper interesante, porque me parece que dentro de los, de los últimos gobiernos, eh, o en comparación a los últimos gobiernos que ha habido en Chile, probablemente el gobierno de ahora, el gobierno en el que asume el, el presidente Boric, es el que está eh, enfrentando la situación tanto interna como externa más compleja. O sea, en el fondo, eh, si uno lo mira eh, solamente a nivel económico, como, como bien se dijo la, en la introducción, tenemos una, una situación internacional súper inestable, afectada ahora por la, por la crisis en, en Ucrania y anteriormente por el coronavirus. Eh, tenemos una, un, un panorama local que también eh, muestra eh, muchos signos preocupantes con, con inflaciones que, a las que no nos habíamos enfrentado en, en, en muchos años, con una economía que tiene eh, proyecciones de crecimiento mucho más bajas a las que se tuvieron en décadas anteriores, ¿cierto? Y con, y con un riesgo de caer en, en, en esta denominada, esta inflación, que básicamente es la ausencia de crecimiento o, o, o con tasas bajas de crecimiento eh, con, con alta inflación y que es un, un, un escenario muy difícil eh, de, de enfrentar desde la política económica porque en el fondo, por, por un lado, se quiere eh, bajar o controlar la inflación y para eso se requieren políticas, cierto, contractivas, pero por otro lado, hay, hay, que, hay, que, hay que enfrentar el corto plazo y hay que tratar de ayudar a, a, la, a las personas o a los segmentos más vulnerables, que son los que generalmente, eh, generalmente sufren más con este tipo de situaciones. O sea, son, son, son los que tienen empleos precarios o, o empleos menos formales, son, son, son los emprendedores o son los segmentos que, que generalmente eh, sufren más eh, o, o, o presentan un tipo de empleo más, más cíclico. Entonces, como en líneas generales, eh, el, el, el gobierno... se, se se enfrenta a un desafío súper complicado que es, que es, es enfrentarse a las, a las expectativas de los sectores que lo eligieron, que están eh, basadas ¿cierto? en las movilizaciones que se han, se han visto en los últimos dos años en Chile y que, y, que, y que quieren cambio y quieren cambios profundos, pero a la vez es, es manejar el corto plazo y poder, y poder manejarlo de manera adecuada. Y, y por lo tanto esa, esa situación o ese, o ese descalce o, esa, o, o responder a, a, la, a las dos cosas de, de manera eh, simultánea yo lo veo súper complicado y es un, desafío, es un desafío muy grande. Y a la vez eh, hay, hay, hay otros fenómenos que, que, que son más de largo plazo y que tienen que ver con con el programa de, de este gobierno y tienen que ver cómo, cómo se mira y cómo se ve el desarrollo económico y cómo se piensa hacia el futuro. O sea, aparte del corto plazo y aparte de la contingencia y enfrentar la contingencia externa y enfrentar la inflación interna y la fuente de inflación externa también, es como eh, es esta visión de cómo crecemos y, y esta, esta visión de, del gobierno de querer complejizar la matriz productiva, de querer como avanzar hacia, hacia una economía que, que no sea tan dependiente de los recursos naturales, ¿cierto?, de, de poder... Eh, de poder crear encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, y, y en realidad eso no es nada nuevo. O sea, el, el gobierno de, de, de la presidenta Bachelet intentó dos veces de, de instaurar política industrial, pero hoy básicamente el, el desafío es, es poder instalar un, una capacidad a nivel estatal, no gubernamental, que se pueda eh, proyectar a futuro, y en eso yo creo que, que todos los gobiernos han fallado y, y es uno, una de las claves eh, que, que, que, que debe solucionar el gobierno del presidente Gómez, si es que quiere eh, poder instaurar estos objetivos de política industrial a largo plazo. Eh, muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Eh, relacionado un poco con lo anterior, eh, un poco más enfocado en el tema social, eh, las manifestaciones de octubre del 2019 dejaron súper claro que nuestro país necesita de reformas significativas. Eh, pero por otro lado hay quienes argumentan que la estabilidad y la disciplina fiscal exhibida por los gobiernos desde el retorno a la democracia eh, es precisamente lo que nos ha permitido contar con una economía sana y sólida durante estos últimos dos años que han sido sumamente complejos. Eh, haciendo frente a las legítimas demandas, pero también siendo responsables con una delicada situación en las, en las arcas fiscales saliendo de una pandemia, y un sector privado temeroso de la agenda reformista, especialmente en el contexto de la nueva Constitución, que no hay garantías, que nadie sabe muy bien qué va a pasar con eso, eh, ¿cómo crees tú que el gobierno de Gabriel Boric puede generar la confianza y la estabilidad que los inver inversionistas necesitan para promover la inversión, la productividad y el crecimiento? Bueno, yo, yo creo que en el fondo describiste muchas de las cosas que, que probablemente hablamos en la pregunta anterior, que, es que son todos estos factores que se están conjugando y que hacen que, que el margen de maniobrabilidad del gobierno sea mucho más acotado del que probablemente ellos, ellos querrían o quisieran, ¿cierto? COVID, eh, ambiente externo, eh, la convención constitucional, eh, que, que en el fondo eh, está llevando a cabo un proceso que en particular en, en este segmento de los inversionistas eh, eh, genera bastante, bastante ruido. Y, y ahí está, en el fondo, eh, la, la sensibilidad o, o, o el margen que tienen los mismos eh, inversionistas o que tiene el, el, el sector privado para eh, muñequear un poco con el gobierno. O sea, en el fondo, entre más sensibles y, y, y más espantados se muestren, más poder de negociación y, y más, eh, y, y, y, y, y más eh, injerencia tienen, pero yo creo que, que, que, que mirando en, en respecto a las señales claras que ha dado el gobierno de, de, de Boric en, en materia económica o en materia fiscal, partiendo por los nombramientos del equipo económico y partiendo, por ejemplo, por, por Mario Marcel, yo creo que, que, que eso ha sido bastante relevante al momento de calmar un poco al, al, al sector empresarial, de entender que, que estás como sobre o sobredimensionamiento de, del tipo de cambio y la velocidad de cambios que, que, que quería hacer Boric no eran tales, que, que efectivamente probablemente nos estemos enfrentando a un gobierno bastante más responsable al, del que sea caricaturizado en, en, en muchos aspectos. Y yo creo que esas señales son súper son, son importantes. Se, se puede avanzar mucho y se puede ir mal en muchos aspectos, pero creo que... que que se ha demostrado una, una capacidad y, una, y un acercamiento real hacia el diálogo y mucho más de lo que se pensaba anteriormente. Y, y yo creo que esos son el tipo de, de, de señales que se valora desde, desde el otro lado de la vereda, ¿cierto? Y que, y que básicamente, o sea, estamos viviendo una, un, un momento que, que, que es súper, o que puede ser un pivote muy relevante para nuestro país, para cualquiera de los dos lados, yo creo, y, y, y, y yo creo que, que, que a cualquier persona es que... que, que que le preguntes te va a decir que probablemente es el comienzo de un gobierno más interesante desde la perspectiva general en los últimos 20 años o probablemente más. Y, y en ese sentido yo creo que, que ha sido eh, sorpresivo para los detractores de, de, de, de Boric cómo se ha planteado al menos el gobierno en, a nivel económico, a nivel de, de nombramientos y a nivel de, de, de tratar de contener un poco las expectativas de la gente, y tratar de ser mesurados y responsables con lo que es factible hacer y con lo que no es factible hacer. Ahora, eso puede ser complicado desde lo político en el otro lado, porque boliche está, está eh, respaldado en un proyecto político muy amplio, que en el fondo eh, tiene eh, componentes de partidos muy diversos, y en donde ciertos sectores no se identifican con esta gradualidad o con, o con, o con la factibilidad de las medidas. Entonces, básicamente, ese... ese ese equilibrio entre lo político, y, y de nuevo vemos como el corto y el largo plazo va a ser un desafío súper importante, pero, pero me parece que, que, que, que la, la, la mayor receta para pa, pa poder, en el fondo, garantizar la, la confianza de los inversionistas y, y, y, y poder, en fondo, calmar las aguas un poco más, es, es precisamente eso, es, es demostrar apertura, es demostrar eh, capacidad de diálogo, es, es demostrar eh, el, el, la, la capacidad de cambiar propuestas cuando no son, no son bien escuchadas y yo creo que en ese, en ese aspecto va, va encaminado de, de, de, de buena manera y adicionalmente es tratar de, de dar certezas eh, el, lo más pronto posible respecto a demandas que, que son, son bastante eh, transversales en el sector económico en el fondo, como qué va a pasar con, con cuestiones fundamentales con respecto a la empresa o a o al sistema tributario, por ejemplo, en, en los próximos años. Y ahí la, la, la reforma tributaria que están liderando y, y cómo se comunica y cómo se trabaja también va a ser muy importante, por ejemplo. Sí, efectivamente, lo que pase ahí con la reforma tributaria va a ser fundamental para dar eh, certezas y alivianar sustos. Eh, bueno, nuestra última pregunta es eh, con respecto a un tema en particular que ha estado súper presente en la agenda de las últimas semanas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y el efecto que esto ha tenido en una serie de precios claves para nuestra economía, como lo son el petróleo, el gas, el trigo. Eh, te quería preguntar, Pablo, por la inflación. Eh, aunque todavía hay que esperar eh, al IPOM de marzo, que ya luego debiese estar disponible en eh, la próxima semana, las proyecciones apuntan a que habría un aumento todavía mayor de la inflación, que ya viene bastante alta, tanto nacional como importada. También hay un componente internacional ahí muy fuerte de que la inflación se está experimentando en, en todo el mundo. Eh, y nuestro Banco Central muy probablemente aumentaría de manera considerable la tasa de política monetaria eh, a lo largo de todo el 2022. Eh, ¿Qué efectos tendría esto? en la economía nacional, en su reactivación y en las proyecciones de crecimiento. Sí, perfecto. Eh, bueno, pro probablemente la, la, la inflación, nosotros nos hemos mal acostumbrado mucho en los últimos ¿eh? 15 años, eh, en donde probablemente somos el único país de la región que, que lo ha tenido o ha, o ha controlado, no el único país, pero una de las excepciones que ha controlado la, la, la, la, la inflación de manera... Eh, constante en, en los últimos años y, y, y ¿qué, qué produce la, la inflación básicamente eh, genera un montón de efectos eh, indeseados en, en, en, en cuanto a ser más costoso eh, todo no, no solo literalmente sino la estamos hablando las interpretaciones salariales estamos hablando de, eh, estamos hablando de, de, de, de la capacidad de, de, de coordinación que tiene o de asignación que tiene el mercado y, y, y probablemente la, la, las personas o, o los segmentos que se ven más afectados por, por este fenómeno son efectivamente los, las personas que, que, que, o segmentos más vulnerables y que tienen menos capacidad, de, en el fondo, de refugiarse en, en instrumentos que les permitan eh, cubrirse de, de, de este fenómeno. ¿Y, y qué y eh, repercusiones tiene como para, para, el, para, el, para el gobierno en sí es que básicamente te, te deja así un, sin, una, sin una herramienta eh, de, de acción la, la política ¿cierto? Eh, monetaria eh, eh, que, que, que no tiene otra, otra salida que aumentar las tasas y al aumentar las tasas en el fondo está frenando sí. la economía porque hay, hay señales de sobrecalentamiento por todos lados y al tratar de frenar la, la economía es más difícil crecer y, y, si está, y si es más difícil crecer probablemente las cifras que no son alentadoras para el próximo año y que de hecho ya la, la, la ajustaron a la baja van a ser más malas todavía entonces hasta, hasta, hasta qué punto se puede, se puede enfrentar esa, esa inflación solo con el central es, es, es difícil de ver porque tenemos un componente local, cierto, que tiene que ver con este sobrecalentamiento de, de, de la economía y con este aumento en la demanda ...y con lo que se ha planteado de mayor o menor medida con los retiros... ...pero también tenemos un componente, como tú muy bien decías, importado... ...que es eh, básicamente lo que ha pasado eh, con las cadenas de suministro... Con, ...con el peso del petróleo, que está pasando con el trigo... Por, ...por la situación en, en Ucrania... ...y que al parecer no va a tener una, una, una salida fácil y va a ser más o menos eh, sostenido. Entonces, eh, básicamente, también se, se achica eh, la capacidad de hacer política fiscal... Porque la, el, el gasto público, la deuda pública, que ya está llegando a niveles altos, ¿cierto?, también hay que, hay que tratar de, de, de, de controlarla Entonces hay que tratar de, de, de coordinar estas dos cosas de buena manera y ser más responsable en las medidas que se están tomando. O sea, ahora se está discutiendo el, el, el quinto retiro y, y, y no hay que entender que, que esto es solamente... De, una, una prioridad del Ejecutivo, o sea, como, como sistema político tenemos que ser más responsables y tenemos que estar con entender el, el efecto de las medidas que, que, que, que se están proponiendo. Y, y hay otras que, que, han, que han tenido mejores resultados, como el IFE, eh, ¿cierto? El, el IFE laboral, no el IFE universal, que, que ha sido bien evaluado y se puede mantener. Pero, pero en el fondo, eh, la inflación te cuarta mucho la libertad de acción y, y, y, y genera que al enfrentar un, un, un estancamiento productivo o no productivo, un estancamiento a nivel de crecimiento, tengas mucho menor margen para el tipo de políticas que a implementar. Y de nuevo, con las expectativas que se han generado en, en este gobierno, genera un, un, un ambiente mucho más restrictivo y, y mucho más complejo aún. Eh, bueno, eh, muy interesante esta conversación con Pablo y y, y queremos eh, agradecerle su disponibilidad nosotros sabemos que está eh, en otros horarios eh, por lo tanto vamos a, vamos a agradecerle también a Magdalena que generó esta, este, este vínculo esta conversación eh, ha sido muy interesante nos encantaría poder eh, conversar de otros temas más adelante tal vez vinculados a la situación internacional eh, quisimos, quisimos concentrarnos un poco en en lo local, pero sin duda, que además tu, eh, tu posición permite tener una mirada también desde, desde lo que ocurre eh, en, en, en Europa y lo, las contingencias que son complejas y que nos afectan directamente. Yo quiero agradecerles nuevamente, Pablo Parodi, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias por, eh, por participar y liderar esta conversación. Y, Quiero señalarles a nuestros auditores de este podcast, Radar BCN, entrevistas que eh, en la web de la biblioteca y en el repositorio eh, pueden encontrar eh, en un documento elaborado por eh, nuestra investigadora Magdalena Cardemil, repercusiones económicas en Chile del conflicto Rusia-Ucrania a marzo del 2022. Una mirada muy actualizada sobre... Eh, sobre eh, este tema y también podrán más adelante encontrar algún análisis de ella sobre la coyuntura local que es lo que hemos conversado con Pablo en esta oportunidad les recuerdo que pueden revisar el portal de la biblioteca van a encontrar muchos contenidos interesantes y también en las redes sociales de Facebook, de eh, YouTube eh, Spotify también y ahí podrán encontrar este podcast y otros contenidos interesantes eh, para ustedes. Muchas gracias a todos, muy amables y nos vemos en un próximo programa de Radar BCN. Muchas gracias a todos y a todas.